Buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Espero que se me escuche correctamente eh, porque esta mañana he tenido un pequeño problema con el sonido y parece ser que ya lo tenemos solventado. Así que eh, sed todos eh, bienvenidos y vamos a hablar de eh, QAnon. ¿Qué es? ¿Qué hay detrás? Sociedades secretas y personas en la sombra. Es un tema muy controvertido y que muchos de vosotros me habéis hablado sobre este tema. QAnon. anónimo? Pero bueno, vamos a ver un poquito eh, de qué se trata. Pues QAnon, podemos decir que es una persona o un grupo de personas, es decir, que se identifican como Q. Clarence Patriot. Y se le ha quedado este seudónimo de Q. Anon. Esta persona escribe por primera vez en, eh, en un lugar donde se llama forchan en octubre de 2017, en el mes de octubre, el 28 de octubre de 2017. Y publica un artículo con el título de Calma antes de la Tormenta. Bueno, hasta ahí. Bien, cualquiera puede publicar en un, en un foro, en un grupo. Este, este señor o este grupo o este seudónimo, Q, se muda a otro foro, por decirlo de, de, de alguna manera, que se llama Eight Chan. Bueno, eh, las publicaciones que va haciendo y tiene una serie de predicciones incorrectas. Pero ojo, cuando digo incorrectas, no quiere decir que se hayan hecho unas predicciones y que estén correctas porque no las ha acertado. No, sino porque quizá lo que interesaba era introducir unos datos en la red. Tomaos, eh, tomad nota de esto y acordaos de lo que os estoy diciendo, porque luego viene una cantidad de datos después que te quedas un poco alucinando. Y te digo más, amigo, las especulaciones de quién hay detrás las diremos después y veréis cómo hay un nombre que resalta en todo esto. Bueno, todas estas primeras eh, predicciones, son, algunas son incorrectas sobre Hillary Clinton. ...y se van sucediendo pues una serie de predicciones que son erróneas. Por ejemplo, la detención de Hillary Clinton, eh, todo lo que va en relación a la campaña electoral... ...y todo el mundo piensa que es Potus. ¿Quién es Potus? Donald Trump. Pero vamos a ir más allá. Cuando hablamos de QAnon se habla de una serie de publicaciones y una serie de datos que supuestamente muchos afirman que puede ser, podríamos decir incluso el propio staff de Donald Trump. Gente que está próxima a él o incluso a él. Pero las especulaciones que hay detrás de todo esto no es ni tan siquiera orientada al señor Donald Trump. No, y ahora veréis, ahora, ahora veréis. Bueno, eh, hace una serie de afirmaciones falsas. La campaña de publicación de QAnon tiene una historia de reclamos falsos, infundados y sin fundamento. Pero sí tienen fundamento. Es más, QAnon ha afirmado en múltiples ocasiones que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, es un gobernante títere instalado por la Agencia Central de Inteligencia. Luego hemos visto cómo se ha reunido con Donald Trump, el primer presidente que se reúne con Kim Jong-un. Jong eh, es más, el 16 de febrero de 2018, es decir, hace nada, Cuba non acusó falsamente al presidente de Estados Unidos, es decir, que si es el propio presidente el que está escribiendo esto o su propio staff, que son partidarios de Donald Trump, no escribirían esto. Acusó falsamente la, al representante de Estados Unidos y expresidente del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, de Schultz. No se recuerda nada el nombre de Schultz. Bueno, contratar a la pandilla salvadoreña. MS-13 para asesinar al miembro del personal del DNC, Seth Rich. Esto fue falso al final. Pero os digo una cosa, a veces no hace falta que hayan predicciones y que se tengan que cumplir. Sino predicciones que se van dando simplemente para sembrar confusión ante cualquier situación. Esto es como yo me lo he ido tomando con toda la información. Ya eh, ayer estuvimos hablando del de, eh, señor Soros, o Soros, por decirle señor, pues bueno, de alguna manera, con respeto. Y veréis la cantidad de datos, vamos a dar muy pocos porque si no vamos a hacer el directo eterno, que se cruzan con el señor Soros. Ahora veréis, ahora veréis en todo esto hacia dónde va. Por ejemplo, se habla de especulaciones con respecto al motivo y la identidad del afiche con teorías que van desde que sea un oficial de inteligencia, de la inteligencia militar, hasta que la campaña de publicación sea un juego en, en, de realidad alternativa. Lo vais pillando, ¿no? Que incluso puede ser hasta el mismo Donald Trump. Dado que Forchan es anónimo y no permite el registro de usuarios, Cualquier número de personas puede publicar utilizando el mismo identificador. La Fundación de la Izquierda Italiana, Wumin, ha especulado que QAnon se inspiró en la personalidad de Luther Blisset, que fue utilizada por los partidarios de izquierdas y anarquistas para organizar bromas. <coughs> Y, pues, unas mediática mediáticas, años en la década de 1990. Los partidarios de QAnon, vamos a hablar un poquito de los que dicen, creen que Barack Obama ya se contradice esto. Barack Obama, por un lado, y la oposición, Donald Trump, por otro. Fijaos hasta dónde llega la confusión de todo esto. Creen que Barack Obama, Hillary Clinton... Y el señor Soros, ya sale el nombre de Soros, están planeando un golpe mientras participan simultáneamente como miembros de una red internacional de tráfico de personas. Vuelve a salir el nombre de George Soros. De acuerdo con esta idea, la investigación de Mueller es una realidad, en realidad un contragolpe liderado por Donald Trump que simuló confabularse con Rusia para contratar a Robert Müller para investigar secretamente a los demócratas. ¿Sabéis? No? Todo el escándalo que ha habido con Hillary Clinton, con Donald Trump, escuchas telefónicas, bla, bla, bla. O sea, fue la campaña de Donald Trump. Por otro lado, al loro con esto, cuidado, porque aquí vienen curvas, la familia Rockchild la familia Rockside y que formarían parte de este culto satánico y que ciertas estrellas de Hollywood también estarían dentro, realizando también pues como tráfico de personas detrás de este Q-Anon. Es decir, teorías hay... Montones. Pero si os dais cuenta, Quanon es algo controvertido, que está sabiendo jugar perfectamente. Yo no sé quién es Quanon, pero a mí que salga el nombre del señor Soros no me extraña lo más mínimo. Yo no sé quién son. Ahora vamos a seguir hablando de esto y luego voy a dar, no mi hipótesis, sino lo que yo he detectado en ciertas contradicciones. Pero que en ciertas contradicciones que todo apunta al mismo sitio. Independientemente de quién sea, si uno si otro. Pero hay un móvil detrás de todo esto. Hay una intención. Veréis. Dice que se dice por decirlo de alguna manera, que la teoría de la conspiración fue promovida inicialmente por Alex Jones y Jerome Corsi. Pero que en mayo de 2018, Right Wing Watch informó que Jones y Corsi habían dejado de apoyar a QAnon, declarando que la fuente estaba ahora completamente comprometida. Esto es un artículo que escriben en uno de estos foros. La red está comprometida y migran a otro lugar. Pero en el año 2018, en agosto de este año, este año, o sea, este mes pasado, Corsi cambió de rumbo y afirmó que comentará y seguirá a Quanon cuando Quanon genere nuevas noticias y agregó que en los últimos días Quanon ha sido particularmente bueno. ¡Guau! Wow. En marzo de este año, la vicepresidenta de, Operación, de Oper Operation Rescue y activista Provida... Cheryl Shullinger se refirió a QAnon como un pequeño grupo de personas cercanas al presidente Donald Trump y llama a sus publicaciones en Internet el nivel más alto de inteligencia jamás caído públicamente en la historia conocida. Bueno, ¿a qué se dedica QAnon? QAnon se dedica a dar datos de inteligencia. Datos próximos al presidente, datos próximos a la oposición, datos, datos, al loro con esto, podéis buscar, ¿eh? De economía, de cómo van a caer las economías y cómo van a atacar ciertas cosas. Hay aquí un artículo que habla de. Eh, dice lo siguiente, lo vamos a leer, el 26 de junio de 2018, de poco. Wikileaks acusó públicamente a Quanon de liderar a los votantes de Trump que no estaban en el poder para abrazar el cambio de régimen y el neoconservadurismo. Quanon había presionado anteriormente para un cambio de régimen en Irán. En Irán. Hagamos aquí un paréntesis. Stop. Hagamos un paréntesis. ¿Qué señor es el que hace presión para los cambios de gobierno a través de la economía y de las empresas y los bancos mundiales? Sí, lo acabas de adivinar. George Soros. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Misterioso y anónimo infiltrado en actividades del Estado y contra actividades del presidente Trump. Ese artículo fue eliminado, pero está rescatado y capturado a buen recaudo. Y hay publicaciones de esto. Hay gente pues, que es aficionada pues, a leer lo que dice Quanon. En el número del 31 de julio de Trump. Trump de Riley really, en Tampa, Florida, la MSNBC, noticias de Haley Jackson, Brian Williams y Chris Hayes, dedica una parte de su perspectiva, de su respectiva televisión, a programas a la teoría de QAnon, de todo lo que va diciendo. Unos dicen que no es conspiración que dicen que es una realidad, que se está hablando sobre todos los cambios que se van a ir produciendo a lo largo de estos próximos años. Vilángel, ahora te contesto, si Soros es más poderoso que la familia Rochae. ¿eh? Ahora te contesto. ¿Qué hay detrás de Quanón? Quanón me recuerda sin ser del mismo corte ni la misma ideología. Algo parecido a Anonymous. ¿Os acordáis del famoso Anonymous? Que era un grupo de personas eh, sin ánimo de lucro que querían desenmascarar por cier ciertas cosas eh, en las, eh, los bancos de datos, en las grandes empresas y poner pues, públicamente... Eh, eran unos hackers que entraban, que recogían información y luego la publicaban. Pero podría ser tú, yo y el tío de enfrente. Y usted mismo, caballero. Esto es QAnon. QAnon está movido por un lobby financiero muy grande. Y que todo esto está estudiado perfectamente. Absolutamente todo está estudiado milimétricamente en dónde se publica. Día, fecha y hora, con qué títulos y de qué forma. Esto es QAnon. Hay grandes lobbies financieros, económicos, es decir, empresas que están detrás de estas publicaciones. Evidentemente, ¿quién puede ser? Pues bueno, hay personas que pueden ser próximas a un presidente a la oposición, a empresas, a grupos organizados, pero que todos están perfectamente de acuerdo y Chavados para hacer todas estas publicaciones. Esto es lo que yo veo que puede ser QAnon. Voy a responder un segundito a lo que dice nuestro amigo Milángel78 Dice, ¿es más poderoso que la familia Rockefeller o Rothschild? Y te voy a contestar, sí. Rothschild y Rockefeller forman parte de un establishment, pero con unas directrices. Y el único que tiene capacidad de cambiar la economía de cualquier país no es ni Rockefeller ni Rothschild. Porque Rockshire y Rockefeller, todos pen pensáis, o muchos pensáis, de que pagan, pagan al señor Soros. El señor Soros es un mercenario y se puede aliar contigo, con la CIA, con el Servicio de Inteligencia Ruso, con cualquiera. Con lo cual, sí, es mucho más poderoso que los Rockside y los Rockefeller. Así que, ¿qué es QAnon? QAnon viene a ser algo de lo que os acabo de comentar, un grupo de personas. Con unas directrices, que es derrocar todo aquello que se pone por delante, desestabilizando incluso a personas, personas poderosas. ¿Quién hace esto? solo? Soros. Soros hace esto. Rothschild y Rockefeller pues tienen unas directrices marcadas que son opuestas y no tienen nada que ver con el señor Soros. No es que me haya dado por ir encima del señor Soros. Pero es que QAnon, me habéis preguntado, ¿qué es QAnon? QAnon puede estar en parte orquestado por Soros y su grupo de empresas y su grupo de personas afines. Títeres. Estamos hablando. Actores, políticos, científicos, bancarios, banqueros, perdón. Eh, medios de comunicación, ya lo habéis visto. Ahora soy partidario de QAnon, ahora voy a publicar y voy a dar gracias de lo que él publica. Esto me recuerda a ciertos youtubers. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Depende quién le sople el money. Y esto es lo que es QAnon. Un lobby, un movimiento empresarial que es capaz de derrocar a cualquiera. ¿Qué hay detrás? Empresas, bancos, cerebros que piensan en cómo derrocar absolutamente todo. Dice uh, Lía Bartoli, ¿son claves para operar en la bolsa y desestabilizarla? Lía, acabas de, de comentar algo muy importante. Ese es, esa es la finalidad, desestabilizar las bolsas. Desestabilizar las bolsas, claro que sí. Esa es la finalidad. Angélica C.B. dice, si Soros es tan poderoso, entonces pertenece al gobierno oculto y pertenece al grupo de personas poderosas que controlan el mundo en todos los niveles. Eso es también conspiración conspiración es decir que el señor Soros o Rockefeller hacen así se arrancan la piel y debajo hay un lagarto y eso es conspiranoia ¿no? y se comen un ratón y que sacan las lentillas y se les vuelven los ojos para atrás y que entran en trance y hablan con Enki, con Elil, eso es conspiranoia conspiración, esto que estoy hablando no es conspiración son datos que están ahí publicados conspiración es suponer y conspirar contra algo inexistente y ficticio. Yo no estoy conspirando. Estoy diciendo todos los datos que hay ahí. Y ojo, hay eh, hay por supuesto, Gilberto García, te saludo, porque leí un comentario tuyo que me decías que si yo me quería volver como Marcelo Larín, que lo tienes por aquí, o como fulanito de tal. No, no me voy a volver como nadie. Ni voy a hablarte de espiritualidad ni de abducciones. Eh, o que me hayan abducido a mí. A mí si me abducen, los extraterrestres tienen un grave problema porque me gusta comer mucho. Entonces me echarían a la calle. Bueno, bromas aparte. Y Gilberto García, te saludo después de la broma, dice, Rafa, pero ¿crees que su información es fidedigna? Toda no. Toda no. Si tú quieres dividir, mete una mentira. Y además una mentira escandalosa. Como hacían los alemanes, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mete una mentira tan grande que sea difícil de convencer a la gente contándoles la verdad. Pues esto es lo que está pasando aquí. Esto está ya pensado ideado desde hace 50, 60 y 70 años. E incluso antes. Divide y vencerás. Esta es la finalidad de QAnon. Divide y vencerás. Tú metes una ideología, metes una serie de ideas... Detrás hay un grupo de personas que pueden respaldar la falsa teoría y la mentira, pero luego te cuelan entre una mentira, una verdad y sale a la luz. Y sale a la luz. Incluso se puede publicar y destapar ciertos escándalos financieros o a nivel gobierno o a nivel empresas o a nivel bursátil a nivel que quieras, pero meten ciertas corrientes que no son verdad y la tendencia es que el que está enfrente tiene que demostrar que eso es mentira, con lo cual ya no puedes tapar la mentira. La mentira ha quedado como difama, difama, que algo queda. ¿Pueden ser verdad? Algunas publicaciones sí son verdad. Claro que son verdad. Y ellos mismos incluso se llegan a contradecir y a dar predicciones falsas para que hacia el otro lado, el otro sentido, intenten que no se cumplan. Con lo cual, la intención, tú fíjate, esto sí que lo, lo, lo he detectado y dices, madre mía, madre mía. La intención es procurar que la profecía que ellos marcan no se cumpla, con lo cual el esfuerzo se redobla. Y lo que están haciendo es colarte cosas por detrás. Esto es lo que está haciendo QAnon. No lo dudes. Impresionante. Es muy maquiavélico. Pero te digo una cosa, os digo una cosa. ¿eh? Cuando te pones eh, a leer toda la información, que además hay que traducirla eh, en los lugares que han, eh, que QAnon... Ha ido publicando los cambios de publicación, las personas que están a favor, gente prestigiosa, y los que están en contra, gente prestigiosa, y de repente se cambian las tornas. Y dices, oye, ¿esto qué ha pasado? Estabais a favor, ahora estáis en contra. Pero luego vuelven a estar a favor y le dan las gracias a Q, ¿no? Oye, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? La finalidad. Desestabilizar la economía, e infundar ideales de ciertos movimientos que lo que hacen es desestabilizar. ¿Quién está haciendo esto? El señor Soros. Por favor, os digo una cosa. Dice Juanca, dice, creo que no sabes muy bien qué es Quanon y qué representa. Hombre, yo no sé qué es cuanón. tú tampoco lo puedes saber. Tú has leído lo mismo que he leído yo. Pero tú quizá le das un sentido y yo le doy otro sentido. ¿Eh? Con lo cual las afirmaciones que tú puedas hacer son tan correctas como las mías. No hay nadie en el poder que les paren. No, es que no se puede parar este tipo de cosas. Como a este señor, ¿no? Dice, tú no sabes nada, ¿no? ¿Y por lo vamos a parar porque dice que no sé nada. Igual el que no sabe nada es él y ya está intentando, ¿ves? Crear polémica. ¿Qué me decís? ¿Eh? Impresionante. Esto está bien pensado, está bien ideado. Tiene un trasfondo, sí, todo el mundo dice que puede ser el establishment de Donald Trump, el, el, el, la vicepresidencia, el no sé qué, los servicios de contrainteligencia, de inteligencia que sí, que todo eso ya lo he leído, que, todo, que no, que eso es polvo. Eso es lo primero que te ponen aquí para que veas. ¡Wow! Y es un reptiliano, además. ¡Oh! ¡Qué susto, qué miedo! No, no, querido amigo, lee detrás. Lee entre líneas cómo acusan ciertas cosas que los afectados intentan defender. Y es indefendible algo como lo que acabas de hacer tú. Dice, está luchando contra el gobierno en la sombra. No, caballero, no está luchando contra el gobierno en la sombra. Está luchando a favor de sí mismo. No es ir... Vamos a ver, esto es una utopía. Hace poco hemos visto eh, gente en YouTube pues, que defendían la República Española y tal, y los reptilianos, y, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y ahora van encorbatados ¿eh? y hacen programas, y encima, eh, ¿cómo era aquello de únete. ¿Mm? Ya tengo muchos millones de suscriptores. Únete. Ahora, lo que he dicho antes. Tururú. ¿Eh? Pues esto viene a ser lo mismo. Exactamente igual. No es realmente lo que nos hacen ver por delante. Yo creo que QAnon eres tú. No, yo no soy QAnon. Si fuese QAnon, madre mía, estaría moviendo los hilos del mundo. Pues bueno, en referencia a todo esto, quiero que reflexionéis. Por favor, leer un poco. No leáis foros que han dicho, no, no ir a las fuentes a 4chan, 8chan, a, a, a, a este foro que no recuerdo, que es un marcianito, El foro este que además eh, puede publicar cualquiera. ¿eh? Y sobre todo, vosotros sacad vuestras propias conclusiones, pero cuando ves este tipo de, de movimientos... Es que está luchando contra el poder, claro. Y Rockefeller, que va, eh, perdón, Rockefeller, eh, Soros, que va a favor del de poder. Está luchando en contra de lo establecido. Y Soros va en contra de lo establecido. Soros va en contra de lo establecido. ¿Para qué? Para sacar beneficios. Y tener sus redes y tentáculos soros va en contra del comunismo en contra de los dictadores en contra de latinoamérica en contra de europa contra rusia contra lo que le da la gana igual que cubano el poder establecido nos han hecho una foto y eso es cuanón ahora habrá otra cosa que sea opuesto a cuanón y está manejado por los mismos hilos por los mismos hilos Reddit, ya lo has dicho tú, Gilberto García, Reddit, ese es el foro donde tú también puedes publicar. Y os digo una cosa, hay, un, hay una, una falsa eh, ideología, y esto quiero decirlos, quiero decirlo perdón, para que mmm, ni me deis la razón ni me la quitéis, simplemente que reflexiones sobre lo que te voy a decir. Es muy fácil. El gobierno en la sombra. Los gobiernos en la sombra. Pero, ¿qué quieren gobernar? Piénsalo. ¿Quieren gobernarte a ti? ¿Quieren gobernar a los gobiernos? ¿Quieren gobernar a los gobiernos y a ti? O algo más fácil. ¿Te quieren esclavizar y ganar dinero con tu esclavitud? Me importa el gobierno que tengas, la ideología que tengas, el dinero que tengas o que dejes de tener. Que pagues. Y cuanto menos tengas, o menos tienes, más pagues. Cuando tú caigas en bancarrota y quiebra, pagarás más. Porque tu misión... Eh, la ideología y la voluntad humana hace que nos que, que queramos recuperarnos de todas estas cosas tú eres pobre quieres recuperarte quieres subir vale quieres subir paga al señor Soros curioso verdad Así que, amigo, que cada uno saque sus propias conclusiones y que cada uno diga lo que tiene que decir y piense lo que tiene que pensar. Yo como ciudadano libre tengo mi derecho a opinar y pensar sin faltar al respeto a nadie y las líneas de creencia que tenéis vosotros os la dejo a vosotros, lo que yo creo. Es lo que acabo de decir, que estoy equivocado, seguramente, es lo más probable. Pero cuando llevas mucho tiempo detrás de esto, te das cuenta que todo marca las mismas líneas y todos son los mismos indicadores. No importa cómo se llame, si se llama QAnon o se llama Anonymous o pensemos que es una red en contra de lo establecido. No hay nada que vaya en contra de lo establecido. Todo va en contra de nosotros, a favor del dinero. Todo el mundo va a favor del dinero. Y hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa por dinero. Y esto es lo que hay que tener un poco de ética y moralidad. Nada más. Chicos, un cordial saludo. Eh, la última es la desconexión de satélites de ciertas agencias. Bueno, no os creáis lo que os están diciendo. No han cerrado satélites, no han cerrado eh, nuevos observatorios. Esto es falso, ¿eh? Esto es falso. Simplemente han desconectado las cámaras web, las webcams que vigilan estos centros y estas imágenes que están monitorizando. Han cortado la monitorización pero no han cerrado ningún centro más. ¿Vale? Por favor, quería decirlo porque he visto cada tontería por ahí con el debido respeto, pero son tonterías. Han cerrado lo que son las retransmisiones. No ha intervenido la CIA a otros lugares, ni las agencias gubernamentales. No, simplemente han cortado las retransmisiones de observatorios espaciales que miran el Sol. ¿Vale? Observatorios que miran el Sol. Ahora, yo os digo, ¿por qué? No lo sé. Indagaremos sobre esto, pero esto será en próximos programas. Chicos, muchísimas gracias a todos. Y yo tengo cosas que hacer, y vamos ya a 34 minutos. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Un besote. Hasta luego, amigos.